Al cierre del primer bimestre de 2022, las exportaciones de carne de cerdo mexicana cifraron casi 36.000 toneladas, lo que significó una contracción de más del 22% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta caída se derivó de una adquisición por parte de China que se redujo 75%. Otros mercados, como Japón y Estados Unidos, incrementaron sus importaciones, este último con compras que rebasaron las 14.000 toneladas heladas, 37% más que en 2021.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 La financiera holandesa Rabobank apuntó que el resto del año el aumento en los costos de operación será el mayor reto para la porcicultura mundial y destacó que factores como el encarecimiento de los granos y transportes, el consumo de energía, la mano de obra y la sanidad limitarán el crecimiento tanto en producción como en la exportación. La Federación de Exportadores de Carne de los Estados Unidos nombró a Gerardo Rodríguez Sánchez como director general para México, Centroamérica y República Dominicana. El directivo expresó que uno de sus objetivos es posicionar los cárnicos estadounidenses en los mercados de esta región. Rodríguez Sánchez se convirtió en el primer latinoamericano en ocupar esta posición. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó que su vacuna prototipo contra la fiebre porcina africana y que se encuentra aún en etapa de desarrollo ha mostrado avances positivos, por lo que prevén comenzar con las pruebas de campo en Vietnam, esto como un proceso necesario para su aprobación y su futura comercialización.